muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro video. y hoy vamos a ver con el navegador microsoft edge usando el bims vamos a ver cómo en nuestras búsquedas ese navegador hace un pequeño resumen sin necesidad de entrar a las páginas para ver lo que le quiero explicar vamos de una vez En este caso vamos a poner como ejemplo Ben Affle, vamos a hacer una búsqueda de esta información. Luego que le damos hacia abajo, vemos un bombillo como con punticas, como con puntitos, como si fuera una idea que le llega a uno ¡pling! Entonces. A ese bombillo lo vamos a hacer a pasar el mouse por encima y vemos un pequeño resumen de lo más importante de esta página. Si seguimos, si seguimos buscando, vemos en otra página y le pasamos el mouse por encima de eh, el bombillo con los puntitos o, o el símbolo de idea y vemos un pequeño resumen que no da de esa información entonces si le damos aquí vemos un pequeño resumen de lo más importante de Ben Affleck en esta página y si le damos aquí vemos que abre un poco pero todo es muy resumido muy resumido y es importante a veces tener algunos resúmenes porque uno necesita información puntual de lo que está buscando. Y puedo ponerle más ejemplos, pero creo que con este ejemplo, solo de Benaflep, podemos ver eh, muy bien lo que hace este navegador, este buscador. Es cuanto hasta la próxima.